Bueno, queridos padres de familia, les voy a enseñar cómo entrar al curso de Libertarios. Entonces, digitamos www.libertarios.com.co. Ahí les va a aparecer la página de Libertarios. En el menú, acá en el menú, van a hacer clic van a hacer clic en e-learning, que es nuestra plataforma y ahí le van a aparecer varios módulos que estamos desarrollando van a hacer clic en acceder en la parte superior derecha van a colocar usuario y contraseña y como usuario van a colocar mentoría 1 y como contraseña van a colocar M mayúscula mentoría arroba 1 y les dicen que recordar le dan a acceder y ahí entra en la mentoría grupal gratis que es la que estamos desarrollando el día de hoy y ya podrán acceder a todo el contenido que hemos diseñado para sus hijos. Listo, espero que este video les haya servido para saber cómo entrar al curso de Libertarios. Que estén muy bien, hasta luego.